¿Frente tuyo okay. qué? tan ¿le lejos Aquí, aquí, tengo... Donde... Eh, a mi derecha, a mi derecha. A mi derecha tenemos. Bueno, lo maté. Buena, buena, buena. Es tu gusto. Pancho Villa con él. Pancho Villa... ¿Qué? Un Pancho Villa pero con el. Un... No mames. A la mierda, ¿eh? a la... Eh puedes no. levantar a mí. Puta madre, si no puedes. No me diga Ay, ay, ay. ¿Qué es esto? No veo de dónde les están dando. En la piedra. Ven, ven, ven, ven, levántame aquí. no te cures. Levántate, que no te cures. Yo, crúrate, levan. Levan. Ah, cura? curate, curate. yo Cúrate, no te voy a curarme. Que te que te no, no, levantes. Peter. levántalo tú. Ana bueno, Peter, buena, buenísima, ¡Termínalo! termínalo el perro. Muerto. Creo que este ya lo lutié o no. Pues... Muerte. Pues más fácilmente, obviamente. Tumba tumba tumba Ahí va. Wow, lo maté. Esto es malo, no es por aquí. Uy, si es que. es que parezco. No mames, qué loco. Se está curando. Muerto. Uf, de Deulula de un Así es que puto nombre. Muerto. No, es esto es pro camping Y así no se puede salir porque no, no tengo ni... No sé Viene otro más en moto De modo, necesitaba matarlo Uf, Calma, calma, calma Que no apresures mi chaval es más, sí si es cierto, me voy a quitar las pinches botas eso es lo que hacen, se quitan las botas estoy en buena posición, donde salga él. El... eso era todo era ella hay una moto Wow, me lo chingué. Digo, ups, prometí que ya no iba a decir tantas groserías, pero bueno, me lo maté. El lanzar una granada para poder voltearlo. ¡Qué porquería de juego! Va de mal en peor, ¿eh? en serio. Bueno, no puedo, no puedo negar que. Que sí me sirvió bastante la. Otra muerte, Strain Killer. A puro punto rojo. Lo malo es que no tengo... Ahí hay un jeep. Vaya, voy a morir. No. Ah. Lo el... no. no, maté. ¡Puta madre! Se mató tan. <risas> Lo dejé fuera de combate. Yo oh. mate a uno, wey, de la moto. <risa> hey, pues, ahí estaba enfrente de Tpex. Ocho, la uh, negro es enfrente. De... Uh, ya yeah maté Ya yeah maté al team de 240. Uh, Oliga 3 kills. Tiene más gente. They're still so firing, dude. Ya ¡Ah! ¡Uh! tira otro. Bueno. Ah, lo tiré, ¡Qué asco, güey. No mames, lo tiré. Voy a matar. A lo mejor hay uno aquí adentro. Cuidado. ¡Oh, hay gente aquí! ¡Gente aquí! ¡En número! ¿Dónde? ¿Dónde está aquí? aquí adentro. Ah, no, no, no. vale. Vale, vale, vale, vale. A mí te una granada, güey. Ya le se la inventé, güey.